las películas y series que vemos en el cine y la televisión nos muestran efectos que van desde una herida hasta peleas con vehículos que se pegan a los costados a gran velocidad cosa imposible de realizar en la realidad porque las leyes físicas tienen otro desenlace muy diferente teniendo en cuenta la velocidad el peso y la fuerza de los móviles pues bien a estos efectos que usan en la, pan, en la pantalla chica y en las películas se llama efectos especiales, conocidos también como efectos FX. Tenemos acá a uno de los representantes de las 36 caras. Ellos eh, son especialistas en estas actividades. Hola Julián, ¿de dónde sale el nombre de 36 caras y a qué se dedican? Muchas gracias gente de Radio Calamarí. Claro, nuestro nombre está compuesto por, por números El 3 y el 6 Si nosotros vemos y nos descomponemos en múltiplos pues La empresa está formada por José Ferreira, Cato Ferreira y Julián Daza Ellos dos son hermanos eh, Cada uno tendríamos un múltiplo como, como definido que sería el 3 Ellos al ser hermanos pues formarían un 6 y en el caso mío que yo sería un 3 solito y ahí tendríamos el 36 si lo vemos como cábala también el 3 y el 6 son números que, que están muy frecuentes en nuestra vida entonces de alguna u otra manera estos números siempre han estado como muy presentes en las cosas que hacemos o en las cosas que, que vemos bueno bien ¿nos podrías definir qué son los efectos especiales? Los efectos especiales son un conjunto de técnicas y elementos usados en televisión o en cine para crear ambientes y personajes o realidades que no pueden suceder en la vida real. En el caso de las 36 caras, creamos efectos especiales en maquillaje, es decir, heridas, congelación, envejecimiento y calvicie. Eh, te he visto en algunos programas de televisión, eh, ¿Esto ha sido por iniciativa propia o los medios los han contactado para ello? Bueno, en ese caso ha sido parte de ambos. En el inicio fui a tocar puertas, como se dice coloquialmente, pero con el transcurrir del tiempo han conocido de nuestra labor y nuestro trabajo y pues ahora nos llaman para ser parte de sus programas. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas que tienen las 36 caras para el próximo año? El próximo año eh, crearemos y desarrollaremos trajes completos de seres fantásticos, además de hacer tutoriales para YouTube. Esa es como nuestra perspectiva a nivel futuro. Teniendo en cuenta la actual situación en Colombia, en la que crece el desempleo y aumentan los impuestos ¿Cuál será el futuro para los artistas y artesanos en este país? Bueno, pienso que como artistas tenemos la capacidad de colorear, de colorear la crisis, además que los procesos creativos y el arte siempre permiten a los seres humanos escapar de realidades, creando un entorno más feliz, por lo menos eso creo yo. Bien, eh, ¿ustedes utilizan materiales nacionales o importados para elaborar eh, sus productos actualmente utilizamos productos nacionales creamos creando patria y apoyando lo nuestro bueno complementando eh, la anterior pregunta ¿cuál es la diferencia entre un material importado y uno nacional? la diferencia es más de realismo la silicona simula la piel humana es importada esta permite mejores acabados pero es sumamente costosa alejando a la gente de lo que son los CFS en maquillaje mientras que los productos nacionales como el látex es una materia de fácil consecución en nuestro país y nos permiten emular la piel creando una versión más económica no la misma calidad de trabajo pero sí es más aceptable no bueno Julián ya para finalizar entiendo que ustedes transmiten sus conocimientos a otras personas cómo y en dónde los pueden contactar eh, esas personas interesadas sí, claro que sí nos encuentran en nuestras redes sociales como las 36 caras fx 36 con número estamos en youtube facebook instagram twitter o en los celulares 316 576 2498 o al 310 256 20, 7, muchas gracias Julián por atender nuestro llamado Queremos hacer de este espacio una radio participativa y enfocada a los artistas Que han arrancado de cero, pero que su perseverancia los lleva a dar ejemplo de vida Bueno, muchas gracias gente de Radio Calamari, eh, Radio Cultural Online por la invitación estamos muy contentos de, de haber participado de esta entrevista y pues gente sigan escuchando radio calamari radio online recuerde que la van a escuchar por internet los sábados y domingos hasta luego muchas gracias gracias por la cuña Julián. Eh, nos veremos en una próxima oportunidad que ojalá no sea muy lejana